Literalmente hoy me dijeron que era fresa, a lo que yo me pregunto, ¿qué les hizo pensar eso de mí? Hola mi YouTube Gimlish con un nuevo video y esta vez estamos con un juego para desestresar un juego de para desestresar eh, laboralmente eh, vamos a empezar eh, año desconocido mes desconocido hora 8:55 a.m. Eh, día eh, 13 Jerry Godwin eh, estaba trabajando 7 horas extra pilas de papeles, los empleados del siguiente turno venían con, eh, con tazas de café todos frescos por así decirlo, cuando de repente el jefe eh, de esa zona aparece, eh, ¿cuál es la persona de, de su lado? este es Shigoto Robertson, él es mi financiero, caballeros Hoy vamos a dividirnos en dos grupos Y tú, Godwin tú, Tu nuevo trabajo es limpiar todas esas tazas de café Con la lengua eh, <risas> Ins Inserta risa malvada aquí Jerry Ye estaba, estaba en evaluación la siguiente semana Así que se mantuvo callado Pero de repente Por cierto Cualquiera que vaya a mi oficina obtiene una promoción. En ese momento, Jerry se decidió poner atrás toda su agenda regular. Él iba a ser primero. Él iba a derrotar a Shigoto. Él iba a derrotar al jefe de ese sector, a cualquiera de ahí. Y confrontar al jefe de la planta de arriba. Y obtener esa promoción. Hay un pequeño problema con la grabación esta parte, pero no importa. Eh, empecemos a jugar. Ok, pego con X salto. No doble salto, ¿no? Ok. What the? Ok. Ah, la.. A ver. Y golpeamos a la recepcionista Y ya me mataron Que hay un pequeño bug, no pasa nada eh, Vamos a darle ahí en el piso Y creo que con B la voltereta Es un ataque especial, no, solo es para huir Ok A ver uppercut. Ah, mira Aquí está Leado que tanto digamos eh, Tan fácil Normalmente los, los, los lamebotas No son los más débiles. ¿Y este qué? Nomás andaba con su mantequilla o... no, con su café. Ok, ¿qué es esto? Ah, ok, un ataque especial. A ver, vamos a atacar de nuevo al policía. No sé si esto es legal, pero bueno. Ahí con los ataques especiales. Sí puedo con todo. Y le damos... Muerto. Eh, tengo dudas si puedo voltear aquí Puedo accionar algo, no sé Eh, eh Accioné el ventilador Ah, ok Ok, eh, eso lo voy eh, Cuando vean un Cuando vean un botón, pues ahí voy a, a Accionarlo para ver cómo puedo matar A mis enemigos aquí Ándele, ándele lina. Están muertos Eso es mi boomerang No viene este policía Culeros ah, ah, eh, ah. eh, no, no olvides que aquí estás por siempre eh, ¿Ahora qué? Ah, ok Ya es que se había trabado de esta parte ah, Ahora, ándele muerto todo con una grapadora ándele y ah, la recepcionista bueno, no son recepcionistas son secretarias, ¿no? lo que se entiende ¿se acuerdan que decía que aquí estarás por siempre? pues no a menos que mueras aquí la verdad este trabajo es muy motivador Vamos a ver qué hace esto. A ver que se le caiga. Sé que lo pude haber matado yo, pero no se me da satisfacción que haya muerto de esa manera. Eh, ¿el tiempo se está grabando, verdad? Todos los días son como los lunes Eso de los lunes, de odiar los lunes Yo no lo entiendo, la verdad Yo lo que odio son los domingos ¿Cómo? ¡Ah! ¡Los congelo! Está bien eso A ver. Y Así ya me puedo ir me Puedo sacar de otra manera Pero prefiero estos ataques Más útiles eh, eh, empleado del mes Es el mismo, el lamebotas El financiero A ver si que fueron muchos, eh Están como en una una fiesta, no sé no, Y sí, los tengo que matar a todos Ahí está, ya podemos avanzar Sigue haciendo dinero para nosotros. Ah, ya no puedo. Ah, ya puedo. Perfecto. ¿Y qué estás bailando? Felizmente, porque no hay trabajo. Okay? Oh. <risas> Rejected. Eh, rechazado. Ya de cuando te despides. despiden. Me gusta la música, es bastante buena Uy Uy, me salvó ese que me atacó Ándale. Mejor ataque para atacar al boss es Este El boomerang, porque le puedo atacar dos veces Uy, no. Casi muero. ¿Para curación? Es que estos con su café, mantequilla, yo qué sé. Están, están molestando bastante. Ah, ya me mató. Ah, ok. Ya es la única vida que se me queda, parece. Ándele, jefe. Creo que esto sería el sueño de cualquier oficinista. Oye, este jefe... Está muy difícil de derrotar ah. Bueno, no difícil Pero sí es bastante molesto Estos que están apareciendo aquí Ahí está <risa> Esto será reducido De tu, de tu paga está. oh ¿Ya? ¡Felicidades! ¡Obtuviste una promoción! Gracias por jugar, pero tu paga está en otro castillo. <risa> ok, muy bien. Bueno, pues ese sería el juego de hoy. Eh, creo que traeré juegos más así, más divertidos, más cortos. Para que sea más ameno este canal, para que sea más divertido, para que sea más reconfortante. No tener que ver un, un video de 20 minutos, ¿no? Esa es mi misión. Eh, bueno, ya terminamos. Vencimos a nuestro jefe, el deseo de cualquier oficinista. Sin duda esto es bast eh, bastante desestresante. Y bueno, eh, aquí Lua Gimnich despidiéndose. ¡Adiós! Ok, lo entiendo. Te tienes que ir, ya ha terminado este video. Pero antes de que te vayas, déjame recordarte que puedes suscribirte a mi canal y ver todos los links que hay en la descripción. Y recuerda seguir viendo este canal.